permanente que tenemos quiero hacer uno adicional eh, yo quiero que a partir de este día tengamos una coordinación permanente en el que se cree un comité específico dentro de la COFEPRIS para poder atender la problemática de enfermedades raras yo me comprometo Yo me comprometo a convocarlos a crear dentro de nuestros lineamientos internos el Comité Específico de Enfermedades Raras, que sea el enlace con la Comisión del Consejo de Salubridad General, que se encargue de hacer la revisión de todos los 68 medicamentos que tenemos en enfermedades raras y que evalúe dos cosas, me me mecanismos para poder generar accesos rápidos en coordinación con el Consejo y con las asociaciones de civiles, y segundo, un análisis específico para evaluar cómo podremos avanzar con, un nuevo, con el reglamento de enfermedades huérfanas que se quedó atorado ya hace algunos años por múltiples razones y que no ha avanzado. Yo ya lo platiqué con la industria farmacéutica, estamos trabajando en un diagnóstico y dentro de ese comité tendremos que tomar decisiones. La administración... Eh, que está en este año concluyendo, es evidente, debe generar eh, espacios rápidos para que este tipo de acciones queden sustentadas legalmente.